Aquí tengo que hacer un nuevo video para el canal, yo soy Remex No digo si play, play, cacao, no nuevo banner, todo eso Bueno, hoy les enseñaré Cómo poner tu propio selfie en YouTube Pues vamos a YouTube ¿Cómo a comer pollo ese? Que tenemos aquí, le damos aquí y no olvida los. No olvida el. Espera, un momento, voy a poner pauso, okay. no, pausa. Que sí, si ya que tenemos aquí, le damos a editar canal. Pues le damos aquí como elegir de tu foto. Pues si elegí cualquiera yo lo dejo así pues y eso es todo amigos, espero que les guste el video, no olviden sub... arriba y suscribirnos, me pido mucho por este video, dejar pues. les... Les... Les un grabador y todo esto. Y pues nos vemos hasta la próxima, chao.